Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Lodos Políticos y hoy voy a comenzar con una nueva sección del canal y consistirá en leer fragmentos de libros mientras voy dando mis opiniones y en esta ocasión vamos a hablar del sistema universitario latinoamericano, utilizando el libro del buen salvaje al buen revolucionario del escritor venezolano Carlos Rangel Guevara si no han leído este libro, les recomiendo es más, les exijo que lo lean es simplemente maravilloso y cuando terminé de leerlo, comencé a ver el mundo de una manera completamente diferente es más, en mi video de 12 libros para aprender sobre política, este libro está incluido en ese listado. Así que, sin nada más que agregar, comencemos. Carlos Rangel comienza así. Las universidades latinoamericanas extraen de las sociedades respectivas más recursos de los que devuelven a la colectividad. Iván Illich en descolarizar la sociedad, ha desmontado con su habitual ferocidad lo que podríamos llamar el racket de la educación escolarizada, y ha dicho cómo en Latinoamérica las proporcionalmente inmensas y agobiantes sumas que se invierten por este concepto no hacen sino perpetuar y agudizar las desigualdades sociales. Parte de la mística de la institución universitaria latinoamericana es su gratuidad. Otra parte es su autonomía, que consiste en la elección de las autoridades universitarias por un claustro compuesto por profesores y estudiantes, en la inversión discrecional de recursos que les son transferidos de, del presupuesto del Estado y en ser el recinto universitario de no man's land o tierra de nadie en cuanto a jurisdicción policial normal. Veamos, aquí Carlos Rangel toca dos temas importantísimos, la autonomía universitaria y la gratuidad. Evidentemente cuando hace referencia a la gratuidad es que los individuos no pagan directamente por recibir esa educación, sino que se hace a través del pago de impuestos. Y la autonomía universitaria es la capacidad que tiene la propia institución de manejarse a sí misma, pero claro... La autonomía de la universidad latinoamericana es una farsa, seamos sinceros con eso, porque esencialmente lo único que hacen es elegir a sus autoridades. Y listo, porque a nivel económico dependen enteramente del Estado. Eso es como si yo dijera que soy completamente independiente, pero todas mis cuentas la pagan mis padres. Es decir, vivo aparte de ellos, vivo en un apartamento fuera, pero ellos se hacen cargo de todos mis asuntos económicos mientras yo tomo las decisiones de cómo utilizar ese dinero. ¿Ustedes pensarían que yo soy una persona independiente por eso? Por supuesto que no. Continúa. La combinación de esos factores dentro del contexto latinoamericano ha dado por resultado que sea bajísima en la práctica la productividad de las universidades, aún medida esa productividad en su forma más primitiva, horas de clases dadas efectivamente por los profesores, horas de clases efectivamente atendidas por los alumnos, número de repitientes y de egresados con relación a los inscritos y desde luego egresados por especialidades en relación con las necesidades reales de la sociedad. Algunos de los defensores a ultranza de la institución universitaria latinoamericana basan sus razonamientos apologéticos en su supuesto carácter revolucionario, porque revolucionarios se proclaman los profesores y revolucionarios se proclaman los estudiantes. Tal afirmación no resiste análisis, salvo dentro de la proposición de que las sociedades latinoamericanas deben sufrir un colapso completo antes de que pueda hacerse algo por mejorarlas algo que me encanta de Carlos Rangel es que toca lo, los puntos más esenciales los más importantes cuando desarrolla un tema y aquí hace referencia más o menos a los paros universitarios y creo que esto es un fenómeno que sucede enteramente en Latinoamérica y es como tanto los profesores como los alumnos se ponen de acuerdo para realizar estos paros universitarios o tiempo les dé la gana, ya sea por el salario, malas condiciones de, de la infraestructura, falta de recursos para ciertas investigaciones, falta de recursos para ciertas actividades. Y lo curioso es que todos los años, en todos los países cuya educación universitaria es pública, y eso es básicamente en casi todos los países de Latinoamérica, siempre hay un inconveniente, si hay un pre hay un problema. Y nunca nos hemos puesto a razonar que si todos los años hay paros universitarios, por X o Y razón, no significa que la universidad latinoamericana está fallando a nivel financiero y, y, y a nivel general. ¿Por qué no cambiar el sistema? Pero claro, nos hemos acostumbrado tanto a mendigarle al Estado, que esta es nuestra forma más habitual de defender lo que consideramos correcto. No exigir, sino mendigar. Sigamos. Las universidades latinoamericanas están contribuyendo hasta más de lo que les corresponde al atascamiento de estas sociedades al desviar hacia sí y esterilizar recursos escasos y que están mucho mejor utilizados, por ejemplo, en la educación preescolar, al emplear su prestigio de fetiches de la ciencia y de la cultura en propagar activamente versiones truncadas o francamente falsas sobre las causas y los posibles remedios de las insuficiencias de Latinoamérica, al establecer una vasta empresa de complicidad tácita entre alumnos y profesores, para exigirse lo menos posible mutuamente, al no contribuir gran cosa, a la ciencia y muchísimo a la propaganda y a la mitología, y al estimular a los jóvenes a considerarse a especialidades que son prestigiosas dentro del marco y el clima de la institución universitaria, pero de escaso o nulo rendimiento para esos estudiantes y para la colectividad una vez que se gradúan. Aquí nos topamos con la mala utilización de los recursos porque creemos que tenemos que inyectarle de manera infinita dinero a las universidades sin pedir cuentas sobre cómo se utilizan esos recursos. Hay unos conceptos muy elementales en la utilización de recursos que es la eficiencia y la eficacia. Y creo que la frase que mejor resume la manera en que uno actúa de manera eficaz y eficiente es utilizar la menor cantidad de recursos para obtener los mejores resultados y en la universidad Latino, en latinoamericana y bueno en cualquier tipo de institución pública esa máxima no se ve por ningún lado acá es dame más recursos y lo que ofrecemos seguirá siendo una basura y ciertamente hay algo que menciona Carlos Rangel que es de vital importancia. Y es que nadie aboga por una mejor educación preescolar. Nadie aboga porque le demos una educación muchísimo más integral a los niños. De 5, 6, 7, 8 años. Porque creemos que tal vez el preescolar no sirve para nada. Pero es que en Latinoamérica construimos la pirámide desde la punta. <ríe> sin una base sólida. Es decir, sin una buena educación preescolar y una buena educación primaria. ¿Cómo van a llegar estos alumnos formados? a la universidad. Pero claro, la cuestión aquí es que los niños no votan, mientras que la gran mayoría de los universitarios sí lo hacen. Y les conviene mantener con el bozal a los universitarios para que voten por el partido que esté gobernando en ese momento. Y es por eso que se menosprecia tanto la educación preescolar y la educación primaria, porque no tienen un propósito político, no a corto plazo. Y aquí viene mi parte favorita, Podría afirmarse que en su esencia la universidad latinoamericana conforma uno de los más importantes bastiones para el mantenimiento de privilegios tradicionales y un instrumento para la captación por parte de un sector bien determinado, por más gratuita que sea. Quienes ingresan a ella, y sobre todo quienes egresan de ella graduados, son casi todos los de la clase media y clase AL. Las masas desposeídas, en cuyo nombre se defiende la institución universitaria, en la práctica casi no tiene acceso a ella. La universidad autónoma y gratuita no hace, normalmente, ningún esfuerzo por investigar la eventual capacidad de pago de quienes acuden a ella, de manera que los estudios superiores, como ya en buena medida los secundarios y hasta los primarios, se convierten en un subsidio a sectores de población cuyo nivel de vida está por encima del promedio, y los diplomas y certificados que los hijos de esos sectores van adquiriendo en los distintos niveles del proceso educativo van a ser otros tantos pretextos para la prolongación de antiguos privilegios o la extensión de otros nuevos a sus detentores, y a la vez su carencia, razón suficiente para bloquear el avance económico y social de quienes, por pobres, no han podido incorporarse al sistema. ¿Cuál es el problema del financiamiento de la educación universitaria? Que dice que puede estudiar el hijo del rico y también el hijo del pobre. Pero tal como lo menciona Carlos Rangel, el que vive en la extrema pobreza, muy rara vez va a llegar a la universidad y aún será más extraño que se gradúe de ella. Y entonces, el de clase alta que asiste a la universidad de manera, entre comillas, gratuita, tiene todos los elementos para graduarse de ella, con gran facilidad, porque seguramente el hijo de la clase alta estudió preescolar en una escuela privada, primaria en una escuela privada, secundaria en una escuela privada. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Que a lo mejor en la escuela pública los pupitres no hervían, ni siquiera los baños, y no servía absolutamente nada. Porque todo en Latinoamérica, en cuanto a la educación primaria y secundaria, es bastante deplorable. Y también está el factor económico. El niño de clase baja no solamente tiene que estudiar, sino también ayudar a su padre a trabajar para sustentar algo en su hogar. Entonces la educación universitaria no se sostiene por sí misma. Yo estoy completamente a favor, no de que se privatice en sí, sino de que realmente hagan un análisis socioeconómico de los asistentes. Y que según sea los ingresos de su familia, aporte dinero a la universidad. Si a lo mejor tu familia percibe, qué sé yo, 100 mil dólares al año, esto es un número aleatorio, tenga que poner una cantidad proporcional a ese ingreso anual. Y así sucedería con el que tiene 50 mil dólares y con el que tiene 20 mil. Y aquellos que están en una situación de pobreza extrema, pues que no aporten nada. Pero a nadie se le ocurre eso porque eso sería para muchos estúpidos, privatizar la educación, como si eso fuese malo en sí mismo. Pero claro, todos hablan de defender mucho la educación, de valorar muchísimo la educación, pero nadie está dispuesto a sacar un poquito más de dinero para que ese sistema educativo sea autosustentable. Sigue Carlos Rangel, la clave sobre el verdadero espíritu según el cual ese sistema funciona, le da el desprecio con que todavía a estas alturas se mira toda inversión en la educación preescolar, el único nivel donde una gran inversión y un gran esfuerzo iniciarían una tendencia apreciable hacia la igualdad social y de oportunidades. Pero en la red Batiña, por el reparto de la torta educativa, los verdaderos pobres, los verdaderamente desposeídos, aunque reiteradamente invocados, no tienen nada que decir. Y los revolucionarios no dicen nada por ellos, y sí por las universidades. Casi al día siguiente de graduarse, los estudiantes dejan de ser activamente contestatarios, si es que alguna vez lo fueron. Porque ser revolucionario en una universidad latinoamericana es más o menos tan heterodoxo, y tan arriesgado como ser un ferviente católico en un seminario irlandés. Muchos dirigentes actuales o potenciales de los grupos políticos más radicales tradicionalmente han satisfecho su ambición y su voluntad de poder en rivalidades por decanatos, direcciones de escuelas y cátedras, publicando en las imprentas universitarias libros que nadie compra y que casi nadie lee. En esta forma, la universidad latinoamericana ha sido el campo de formación de nuevo personal político, de nuevos hombres y de las correspondientes estructuras partidistas que le han servido de vehículo, a la vez que esa misma universidad no ha cumplido a cabalidad su papel teórico de ser el campo de formación del nuevo personal administrativo, científico y técnico. Acá Carlos Rangel hace referencia a uno de los peores tipos de universitarios por el universitario partidista, ese que lleva alrededor de 10, 15 años cursando una carrera de 5 porque le conviene a un partido político mantenerlo allí. Porque su propósito no es formarse a nivel académico, sino formarse como un burócrata, de politizar la universidad, y no es politizarlo porque la politización no tiene mal no es algo malo, sino politizarlo a nivel partidista. Es decir, cre ir creando células de partidos políticos dentro del entorno universitario para así crear a nuevos burócratas, a nuevos parásitos que van a vivir del Estado. Y créanme que esta es una de las cosas que más detesto de las universidades públicas porque no se trata realmente de formar a la juventud, sino de llevarlas por un camino de adoctrinamiento y conformismo pero claro esto es lo que tenemos yo abogo por un cambio y espero que muchos también lo hagan nuestra estructura universitaria a nivel latinoamericano es una falla no funciona como debería funcionar pero ahora vienen ustedes ¿Qué piensan de lo dicho por el escritor carlos rangel está de acuerdo bueno déjame tu opinión en comentarios Recuerda que si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos, familiares, conocidos, profesores y todos los que quieras. Si quieres formar parte de esta ludos, tan solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y... Hasta pronto.